Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo entonces a esta nueva plática que osamos compartir, que... Eh, osamos entregar, y digo osar porque realmente los puntos y, y, y lo que enseñamos y lo que transmitimos aquí, de repente resultan a veces bastante golpeador para muchas estructuras, para muchas enseñanzas. Pero bueno, la verdad es que si queremos quitar los velos y quitar todas las situaciones y circunstancias que nos alejan a nosotros de esa luz, de esa trascendencia, debemos ya dar pasos firmes y debemos ser decididos y debemos de ser contundentes. Claro, sin ser radicales y, se, y sin ser violentos o agresivos. Pero aquí, como nos lo enseñó Felipe, así lo vamos a hacer entonces, o así lo venimos haciendo desde hace tiempo. Pero antes de comenzar esta segunda parte del Evangelio de Felipe, lo que quiero es recordarles a todos ustedes que estamos en el canal de Telegram ¿sí? Suscríbanse, súmanse Porque ahí todos los días estoy publicando Y bueno, la verdad es que es el sitio consentido por mí Y quiero creer, o pretendo que así sea Que las personas que se suman a Telegram Es porque realmente nos siguen en todas las charlas Y, y están avanzando Y se están beneficiando de todo esto Que nosotros estamos eh, comunicando y compartiendo A través de YouTube y también estoy feliz y estoy contento, no solo porque estoy usando este atuendo maravilloso que aquí nuestra amiga y compañera Sofi nos hizo. Miren qué bonito, esto sí que es para iluminarse, ¿eh? <risa> sino que además hoy eh, hicimos dos conferencias, dos charlas eh, para el diario Occidente y la escuela... Eh, ¿No se acuerdan? Bueno, una escuela eh, espiritual que existe allí en Colombia... Y yo creo que para los primeros días de octubre van a estar abiertas esas conferencias, esas charlas. Uno es sobre la reencarnación y otro es sobre el bardo todol y la muerte. Y la verdad que resultaron maravillosas, excepcionales. Más de una hora cada conferencia duró. Y además de exponer su servidor que les está hablando, creo que hay como 50 o 60 expositores más. Así que eh, estén atentos a las publicaciones ...o al Congreso que va a dar a lugar en los primeros días de octubre... Eh, eh, ...en el periódico Occidente de Colombia, porque creo que va a ser maravilloso. Perfecto. Bueno, ahora sí. Vamos a pasar entonces a continuar con este increíble, revelador... ...y, y, y importantísimo escrito Evangelio de Felipe. Ya, para recordarles, hemos repasado el tema de la relación con María Magdalena de la Espíritu Santa, que es la acción motivada por el amor. Ahí expliqué, vean si quieren volver a repasar o si quieren eh, informarse de todo esto que comunicamos eh, en el primer programa. Ya pasamos también la situación del humano, la verdad oculta fue otro de los temas. Y hoy ya queda el tema número 5 para continuar. Son unos, les dije el otro día, unos 12 temas. ¿sí? Recién vamos por el 5, así que queda material para compartir. Tal vez necesitemos de un tercer programa. Vamos a ver. No importa. Nosotros hacemos todos los programas que necesitemos, siempre y cuando sean amenos, siempre y cuando también sean divertidos, pero no por eso tengan esa contundencia que les decía en un principio y esa profundidad. Y ahora sí. La importancia del mérito y del Dharma. Este es el tema de los capítulos que yo pude sustraer del Evangelio de Felipe que les voy a compartir. En el capítulo 39, ustedes por supuesto pueden repasar, inclusive algunos de ellos está mucho más extenso, mucho más largo. Yo por una cuestión de resumir y de tiempos, sustraje en algunos de ellos los aspectos o las palabras más importantes. Y en el 39 dice, los apóstoles, que no es lo mismo que discípulos. Recuerden ustedes, los apóstoles eran escogidos por Jesús. Los discípulos fueron los que después se fueron sumando. ¿sí? Aquellos que fueron escogidos por Jesús, se supone ya tenían como misión, ya tenían como destino, ya tenían un propósito y un desarrollo del alma que los discípulos posiblemente carecían o aún les faltaba. Entonces dice, los apóstoles dijeron a los discípulos que toda nuestra ofrenda obtenga sal. Ellos llamaban sal a la gracia, sin ella ninguna ofrenda se hace aceptable. Y cuando hablamos de la sal, lo, de lo que estamos hablando es actuar con el corazón, actuar de manera espontánea, actuar alineado, aún sin interés, sino porque así lo sentimos, sino porque estamos siendo así inspirados por la Espíritu Santa. ¿Sí? Eso es lo que genera mérito, eso es lo que nos suma a nosotros tesoros espirituales. Y eso es lo que realmente es agradable desde ya a nuestra alma, a la energía, a la luz y a la divinidad. Eso es lo que le da sabor a la vida, como la sal. Capítulo 40 continúa el Evangelio de Felipe. La sabiduría es estéril sin el hijo. Por eso ella es llamada su madre. Pero en el sitio de sal, la Espíritu Santa tiene muchos hijos. Fíjense ustedes, cuando hablamos de la sabiduría, recuerdan ustedes que dijimos que para los gnósticos, tanto el aspecto padre como el aspecto hijo tenían un complemento. ¿Sí? Porque ellos no concebían, y así debe ser para todos nosotros, que... Eh, eh, circunstancias, entidades, condiciones o divinidades que están por encima de esta dualidad sigan conservando una de las partes de la dualidad, sea masculino o sea femenino. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de padre, decían los gnósticos, la Espíritu Santa ¿sí? eh, le comparte al padre el espíritu o la sabiduría, que en este caso es la madre, ¿no? Y al hijo la santidad, que es la acción dármica, que es la acción como la que recién expliqué, de manera pura, de manera eh, genuina. Y entonces, eh, la Espíritu Santa, recuerden ustedes, para poder comprender y entender, también está en nosotros incorporada. Y esa Espíritu Santa, asciende a medida que vamos nosotros comprendiendo y entendiendo que esa dualidad debe de existir en cada acción, en cada interpretación y en cada evaluación de todo lo que a nosotros nos rodea. Ya vamos a profundizar más adelante con todo esto, porque es necesario y es fundamental dejar de caer en esa polaridad. En todos los aspectos, sean materiales, sean emocionales, sentimentales o sean inclusive espirituales. Capítulo 41. Todo lo que posee el padre le pertenece al hijo. Y también él, el hijo, mientras es pequeño, el padre no le confía lo suyo. Pero cuando madura, el padre le regala todo lo que él mismo tiene. Fíjense que es extraordinario, porque entonces todos nosotros somos hijos. La diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesús ya maduró. Es que Jesús ya adquirió las condiciones necesarias para poder recibir la Espíritu Santa en su plenitud. Y cuando viene la Espíritu Santa, cuando viene esa energía creadora, viene esa fabulosa, mágica y maravillosa herencia que el Padre tiene para nosotros. Entonces, increíble esto, ¿eh? Podemos estar al mismo nivel de Jesús, siempre y cuando ya hayamos madurado. Otro tema, el tema 6, dentro del Evangelio de Felipe, es conciencia y ciencia. En el capítulo 43, nos dice este Evangelio, nos detalla esto. La sabiduría es una cosa y la muerte es otra. La sabiduría es simplemente ser sabio, pero la sabiduría de la muerte, o sea, la ciencia del hombre, el conocimiento común, vulgar, está muerta en sí misma. La que conoce la muerte es llamada sabiduría menor. ¿Sí? Yo creo que eso está comprendido, está entendido. Por eso mismo, todo lo que muere no corresponde ni pertenece a la naturaleza del Padre. Todo lo que muere es ilusión, todo lo que tiene un final, porque tiene un principio desde ya, corresponde y pertenece a este reino o a esta dimensión de tercera dimensión a la cual nosotros vivimos. Y claro, todos esos conocimientos y toda esa erudición y todo eso de lo cual nosotros nos llenamos tienen un final, y el alma no se alimenta de todo eso. Y todo eso no nos da a nosotros madurez. Yo puedo tener 20 o 30 títulos aquí detrás colgados eh, en la pared. Y eso no va a significar que soy un alma madura. En cambio, si he de incorporar sabiduría, entonces es posible que llegue un momento que diga el Padre, aquí te doy toda mi herencia. Y a ti te corresponde todo lo que yo tengo también, como le pasó a Jesús. Capítulo 52. Fíjense. Si se arroja la perla en el fango, no se desprecia, ni tampoco se hace más preciosa si se unge con ungüento de bálsamo. Sino que tiene su gran valor para su propietario en todo momento. Así es con los hijos de Dios pase lo que sea con ellos, conservan, pese a lo que sea con ellos, conservan el gran valor para su Padre. Es por eso que la divinidad, que el Padre, puede esperar una eternidad a que nosotros despertemos y nos demos cuenta que no tiene sentido seguir perdidos y seguir ilusionados en condiciones que no nos dan a nosotros verdadera liberación, verdadera iluminación. Sabe que ese espíritu que está en nosotros, inclusive esa alma que rodea ese espíritu, son la perla. Y que a pesar de que estemos en cuerpo materiales, en cuerpo animales o en el fango, como dice estas escrituras, ahí está la perla y no por eso pierde su valor. Capítulo 55, dentro del Evangelio de Felipe. Tanto las vasijas de vidrio como las vasijas de barro se hacen por el fuego. Pero si la de vidrio se quiebran, se hacen de nuevo, pues, pues llegan a ser por un soplo. Pero si las de barro se quiebran, son destruidas, pues se hacen sin soplar. Bueno, cuando hablamos del soplo, de lo que estamos hablando es de lo etérico, de lo sutil, de aquello que está más allá de lo que es perceptible a través de los sentidos. Ahí está la sabiduría, ahí está en donde debe estar puesta nuestra atención. Entonces vamos a forjar un cuerpo energético que va a ser de vidrio y no de de barro como dice aquí el, el, el cuerpo, la vasija de barro es el cuerpo, también puede ser comprendido y entendido pero los cuerpos sutiles y energéticos son de vidrio y podrán de alguna manera romperse, simbrarse pero podrán forjarse de nuevo con enorme facilidad en una sola vida podemos reorganizarnos sanarnos, reamar, rearmarnos ya que en nosotros está puesta la atención en siempre estar percibiendo la sabiduría y estar percibiendo la conciencia y la luz y todo lo que es elevado y trascendental. Pero, ¿qué tal cuando en el cuerpo se detecta una enfermedad? Es posible que se cure, pero es posible que no. Y a veces cuando se cura, deja enormes secuelas. Y a veces no se cura y entonces ya, no se puede volver a, por supuesto, tener ese mismo cuerpo. Habrá que volver a encarnar, ¿sí? Pero esa oportunidad ya se perdió. Bueno, continuamos entonces. Capítulo 56. Fíjense ustedes. Dice, un burro dando vueltas alrededor de una piedra de molino caminó 100 millas. Cuando se desató, se encontró a sí mismo todavía en el mismo lugar. También hay personas que viajan mucho, pero no llegan a ningún lugar. En vano se han esforzado los miserables. ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte esto entonces! Porque a veces estar en movimiento no significa, o estar en el cambio no significa que yo realmente esté avanzando. A veces estar en el cambio, y generalmente eso ocurre porque lo que me impulsa es una condición visceral, impulsiva, reactiva... Entonces estaré dando vueltas en ese bucle del cual no me va a permitir a mí realmente estar dirigiéndome en una dirección. En este caso, estar en el camino, como así eran llamados los cristianos, ¿recuerdan? En los primeros tres siglos a los cristianos se les llamaba así, los del camino. ¿Por qué? Porque seguían el camino que Jesús les enseñó. No personalizaban las enseñanzas sino reconocían que Jesús vino a traer de nuevo, ese, o a mostrarnos de nuevo, ese camino que era necesario que nosotros transitemos. Entonces no seamos ese burro, ¿eh? soltémonos de esa piedra, de ese molino, y desde ya empecemos, tal vez siendo burro, pero por lo menos estamos avanzando y estamos yendo en algún lugar. ¿eh? Bueno, Capítulo 60, también del Evangelio de Felipe, dice... Mientras están en la oscuridad, un ciego y un vidente no se distinguen entre sí. Pero cuando venga la claridad, entonces el vidente verá la luz, mientras que el ciego quedará en las tinieblas. Y la verdad es que estas palabras en estos tiempos que hoy vivimos, tan apocalípticos, y sí, apocalípticos, porque muchas cosas están muriendo y una nueva realidad se está presentando, o una nueva normalidad, como le llaman. Quieren atenuar todo este apocalipsis, pero realmente está sucediendo y es inevitable que pase. Aquellas personas que no estén preparadas, aquellas personas que no tengan ese desarrollo, que no tengan esa claridad, que no tengan ese avance, entonces realmente no sabrán qué hacer. Se encontrarán perdidos, chocarán con todo y ese mundo nuevo que se les está revelando ya no les pertenece, ya no les corresponde. No seamos de esas personas ciegas, volvámonos nosotros personas videntes, abramos los ojos, salgamos de ese letargo, despertemos, aunque sea un poquito todos los días. Y entonces esa es la pauta de que estamos en el camino. Tema número 7, trabajo necesario. ¿Mm? Esto es muy importante también. Fíjense. En el capítulo 66, eh, perdón, 65 del Evangelio de Felipe, en el tema 7, como les dije, trabajo necesario, dice: Entre las almas impuras hay varones y hembras. Los varones en efecto son quienes se aparean con las almas alojadas y en una forma femenina, pero las hembras son quienes se juntan con una forma masculina, ambos por disparidad. Bueno, en ese tiempo, no, hoy en día, los cuerpos más o menos se entremezclan eh, por polaridad o, o no. ¿sí? Pero bueno, y dice, y nadie podrá escapar de estas una vez que la agar lo agarren, a menos que reciba un poder tanto masculino como femenino, el cual es en el novio con la novia. Se recibe en el alcoba nupcial espejada. Bueno, pareciera un poco confuso, pero lo voy a aclarar. Cuando está hablando de, o, de hembras y de varones, cuando está hablando de la polaridad femenina o masculina, no se refiere a la sexualidad. ¿Mm? No se refiere a la pareja física. Se refiere a una condición energética. Si nosotros entonces nos identificamos como hombres o nos identificamos como mujer y tomamos una posición de polaridad, entonces nos estamos alejando de aquella alcoba nupcial espejada, que más adelante ya van a ver, Felipe le llama el tálamo. ¿Mm? Y el tálamo significa lecho nupcial o significa esa corteza cerebral que está en el medio de los dos cerebros. Fíjense qué interesante. Bueno, este capítulo continúa para aclararlo mejor. Cuando las mujeres necias ven a un hombre sentado, solitario, se lanzan sobre él para bromearle y contaminarlo. Así también los hombres necios, cuando ven a una mujer hermosa sentada sola, la seducen o la fuerzan por el deseo de contaminarla. Pero si ven al hombre sentado junto con su mujer, las mujeres no pueden violar al balón, ni pueden los varones violar a la mujer. ¿Sí? Nuevamente, recuerden, no estamos hablando del aspecto físico, estamos hablando de una condición interna. Si nosotros entonces estamos inclinados en una polaridad extrema yin o extrema yang, entonces estamos totalmente susceptibles a la contaminación. Para poder alejar toda perturbación todo impulso que nos incline hacia la contaminación, toda debilidad, debemos estar en el centro. Muy bien reflejado está en estas palabras ¿eh? alegóricas que nos hablan de esos aspectos tan profundos. Y dice, quien sale del mundo ya no puede ser detenido, más meramente por haber estado antes en el mundo. Es evidente que trasciende tanto el anhelo como el miedo de la carne es amo sobre el deseo vale más que los celos nuevamente repito quien sale del mundo ya no puede ser detenido más meramente por haber estado antes en él o sea, si logramos entonces salir del mundo salir de la polaridad ya no vamos a regresar es evidente que trasciende tanto el anhelo como el miedo a la carne es amo sobre el deseo vale más que los celos, ya superó toda, todos esos egos, todas esas debilidades, todas esas situaciones que te hacían desear aquello que era efímero, aquello que era vano, ya no regresas al mundo, estás en la realidad, estás en lo que los gnósticos llamaban barbelo, ¿sí? o dharmadatta, en este caso el budismo. Muy bien, continuamos, capítulo 67. No temas la carne, ni la ames. Si la temes, te esclaviza. Si la amas, te devora y te ahogará. ¿Sí? Entendemos. No es entonces una condición para juzgar, para criticar, para rechazar, o para condenar las cosas materiales, o la carne, o los deseos. No, no, no. Porque si lo hacemos, si lo rechazamos, si le tememos, si le escapamos, quedamos atrapados a esas condiciones. Pero tampoco es cuestión de amarla, tampoco es cuestión de hacer un dios de todo eso. Nuevamente, el punto neutro. Puedo vivirlo, pero todo eso no tiene poder sobre mí. Esas condiciones y esas circunstancias, yo las controlo. Si las vivo, no me toman. ¿Sí? Ese es el punto que hay que llegar entonces. Muy claramente lo dice el Evangelio de Felipe. Seguimos en el capítulo 69. Algunos en verdad ni quieren ni pueden, pero otros, aunque quieran, no sacan provecho. ¿Por qué no se comportan correctamente? Pues el deseo les hace transgresores. Y aquí... Nos remitimos ¿no? a las enseñanzas de Buda, que decía que la raíz del sufrimiento era el deseo. El deseo es lo que a nosotros nos aprisiona y nos ancla y nos ata a este mundo. Y eso nos hace ser transgresores. ¿Transgresores de qué? De la voluntad divina. Porque ponemos a esas condiciones que podemos vivir sin ningún problema como una circunstancia que es fundamental, importante para nosotros. ¿Y saben que Si deseamos intensamente lo vamos a crear, lo vamos a generar. Pero eso no significa que porque surge del deseo y soy capaz de crear ese deseo, eso que viene, esa circunstancia que voy a vivir, va a ser positiva para mí. De hecho, todo lo contrario. De seguro me va a traer mucho más dificultades que satisfacciones. Porque todo aquello material que se manifiesta y que surge a partir del deseo me dará una felicidad. Pero después agárrate, porque trae condiciones kármicas y tal vez no las, eh, no las liguemos a ese deseo, o no entendamos que surgió y que partió de ese deseo, que es lo que generalmente sucede. veo Vivo hechos kármicos, por deseos de los cuales yo trabajé y me esmeré y dediqué gran parte de mi energía, que no surgían eh, de mi verdadera persona, sino que surgían desde ya, desde el ego, de todo lo que es vano, de todo lo que es superfluo, de todo lo que es temporal, porque la verdadera persona no desea, simplemente vive las circunstancias y las vive aprendiendo, y las vive gozando, vive en el presente ya es una bendición para la verdadera persona estar aquí y ahora estar pasando y estar viviendo estas circunstancias entonces bueno continuamos capítulo 97 dice quienes dicen que primero van a morir y después se van a levantar se engañan si no reciben primero la resurrección mientras viven no recibirán nada cuando mueran. Así que lo lamento por todos los religiosos que me están viendo allá, porque, ¿saben qué? Sus cuerpos, una vez que se los coman los gusanos, no va a resucitar. Ese cuerpo no va a salir de la tumba glorioso, porque el cuerpo físico es vano. El cuerpo físico aquí se queda en la tierra. ¿Y saben qué? Aquellos que dicen, no, pero el alma sí va a resucitar, tampoco va a resucitar el alma. No va a porque nadie los va a resucitar. Nosotros mismos, discúlpeme que me safere así, ¿no? Pero tengo que ser claro y contundente. Nosotros tenemos que lograr esa resurrección en esta vida. Nosotros tenemos que dejar de engañarnos y asumir la responsabilidad de nuestra alma y vivificarla y lograr esa iluminación y esa liberación. Y luego, ¿por qué no también plasmarla en el cuerpo físico? Eso es posible, ¿eh? Claro, los grandes maestros lo hacen. Y ustedes dirán, ¿para qué quieren un cuerpo físico? Muy simple, para que cuando vienen a servir o vienen a ayudar, porque no vienen a vacacionar acá, ¿eh? El planeta Tierra, desde esas esferas de luz desde Barbelo, se ve como una alberca de estiércol. ¿eh? Y nadie quiere vacacionar o nadie quiere pasarle en una alberca de estiércol. Pero sin embargo, muchos maestros para venir y servir a la humanidad se llevan el cuerpo físico para no pasar por ese proceso chistoso de meterse dentro de la panza de una mamá y entonces eh, comenzar a hacer un feto, luego un bebé que no camina ni que habla y esperar varios años para poder impartir las enseñanzas. ¿no? Es una pérdida de tiempo. Si viene una gran alma, qué padre que ya tenga su cuerpo y, y empiece desde un principio. <risa> bueno, por eso algunos se llevan el cuerpo como Jesús ¿eh? y ojalá podamos todos nosotros pero bueno, pensemos en el alma, no pensemos en el cuerpo octavo tema dice, es el tálamo e imaginería o experiencia y unión mística así lo definí a ese tema y dice en el capítulo 72 del de Evangelio de Felipe la verdad no viene desnuda al sistema, sino que viene en imaginería simbólica. Imaginería simbólica, qué, qué bonita palabra, nunca la había escuchado. Pero a lo que se refiere con ima, imaginería simbólica son la, la, las verdades sutiles, las llaves esotéricas, el conocimiento superior que de repente es inspirado a través de simbolismo y que... Debe revelarse al iniciado a través de esa inspiración o a través de esa canalización. ¿sí? Bueno, entonces dice, la verdad no viene desnuda al sistema, sino que viene en imaginería simbólica. El mundo no la recibirá de cualquier otra manera. Hay un renacimiento o sobrenacimiento junto con una imaginería. Renacida o sobrenacida. Es de verdad apropiado renacerse o sobrenacerse por la imaginería. Bueno, en este juego de palabras lo que nos está a nosotros motivando es que de forma permanente tenemos que estar incorporando estos conocimientos superiores, estas llaves herméticas que nos revelan grandes verdades, de las cuales muchas nosotros estamos transmitiendo aquí. Y, y hemos transmitido... En los, en los cientos de, de programas que tenemos aquí en nuestro canal de Manifestación Mística. Por favor, vuelvan a rever, vuelvan a estar susceptibles a todo eso, porque va a generar en ustedes renacimientos y sobre nacimientos, O sea, un nacimiento interpuesto sobre el renacimiento, que a su vez le superpuso otro renacimiento, un cambio y una transformación permanente. De eso se trata la vida. De eso se trata estar en el camino, mejor dicho. Capítulo 76. Dice, en los días que Eva estaba dentro de Adán, no existía la muerte. Cuando ella se separó de él, la muerte empezó. Si ella entra de nuevo y él la recibe, la muerte ya no existirá. Guau. ¡Wow! Desde ya estamos hablando de esas dos energías, femenina, masculina, ida y pingala, ¿m? de la cual nosotros tenemos que lograr equilibrar y armonizar. ¿Cómo se logra eso? Fíjense, y esto es una de esas llaves. Es muy simple. Primero tengo que detectar el aspecto lunar, el aspecto negativo en mí. ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que abunda. Yo tengo un alma lunar, todos nosotros tenemos un alma lunar, y entonces la energía lunar es la que predomina. Detecto el aspecto negativo, ese agregado que no quiero, y a eso le pongo la energía positiva, le pongo la conciencia, le pongo la comprensión, le pongo la luz solar. Luego, cuando se equilibran esas dos energías, viene Sushumna, o viene Kundalini, o viene la Espíritu Santa, ¡fum! y ya disuelve esa separación y obtiene la unidad. ¿Sí se dieron cuenta? Esto es muy importante, ¿eh? porque es así como Kundalini asciende, es así como la Espíritu Santa se va manifestando cada vez más en nosotros. A una condición entonces negativa, tengo que esmerarme y esforzar al mismo nivel lograr esa condición positiva. Y luego, de forma automática, la Espíritu Santa trabaja y obtiene el equilibrio. Y entonces ya me salgo del juicio. Es increíble, pero eso sucede. Entonces ya no hay bueno o malo, ya no hay positivo y negativo. Ya observo las cosas desde un aspecto y de una condición elevada. Y todo eso gracias a la Espíritu Santa o a Suyumna o a Kundalini, ¿cómo querramos llamarlo? O la Gran Madre. ¿Mm? Esto es muy importante. ¿eh? Perfecto, continúo. Capítulo 79. El tálamo que es el, necho, el lecho nupcial, ¿no? o en este caso la parte central del hemisferio, va más por ese lado, pero también el lecho nupcial porque ahí se terminan de fundir las dos energías, aquí arriba, ¿no? cuando ya logré todo el proceso. No es para los animales, ni para los esclavos, ni las mujeres impuras, sino que es para los varones libres con las vírgenes. O sea, los hombres audaces y las mujeres puras, así se está refiriendo. No es para todos este trabajo, solo para los verdaderos buscadores, solo para aquellos que tenemos una entrega absoluta a este amor por alcanzar aquello que realmente somos y de forma definitiva liberarnos de esta prisión en la que nos encontramos. Muy bien, continúo, capítulo 84. El sagrado velo se rasgó para revelar el tálamo, el cual no es nada más que la imaginería que existe arriba. Y el velo se rasgó de arriba abajo, pues es apropiado que algunos suban de abajo para arriba. Muy bien, ¿qué ocurre cuando las dos energías llegan al tálamo? Llegan al sexto chakra, fun, se fusiona, ida y pingala, su yumna alcanza el más alta esfera, el más alto más alto nivel, si sí recuerdan que los egipcios usaban una serpiente aquí en el cerebro, una, una cobra. ¿eh? Bueno, estaba simbolizando que ellos supuestamente buscaban o tenían a su yumna o tenía a Kundalini ya alojada en el tálamo. ¿no? Y ellos habían encontrado o buscaban por lo menos encontrar esa situación o esa condición divina. Y aquí se nos está diciendo que cuando eso se logra, el velo se rasga. ¿Sí? Entonces empezamos a ver la realidad tal cual es. Y lo primero que vemos es a nosotros mismos. Eso es lo primero. Y lo que se sucede, eh, lo, lo comentan y, y nos los comparten las personas que han llegado a esta condición de iluminación, que lo primero que ve es cómo sube y baja la energía. ¿Sí? O sea, suben y bajan los ángeles en ese canal central que nosotros tenemos. Eso es lo primero que se ve. Hay una unificación y una armonización de todas nuestras energías, todos nuestros chakras y nuestros centros energéticos están activos, están despiertos. Y bueno, es una verdadera danza, es una verdadera gloria y es algo maravilloso y excepcional que claro, a través de las palabras eh, es muy difícil de, de, de transmitir. Pero que sí es un verdadero éxtasis, lo es. Y cuesta salir ¿eh? de esa primera instancia de iluminación, cuentan eh, estos grandes iniciados. Les lleva algunos días poder salir, poder regresar al mundo, conservando todo eso desde ya. Pero claro, en un primer instancia, en un primer momento, ese impacto, en donde se te revela la verdad de quién eres y de qué es todo esto, el velo se corre, bueno, debe ser absolutamente abrumador. Capítulo 86. Dice, si la mujer no se hubiera separado del varón, ella no moriría con él. La separación de ella fue el comienzo de la muerte. Por eso vino el Cristo, para que pudiera anular la separación que había prevalecido desde el principio y aparear los dos de nuevo. Pues la mujer se aparea con su marido en el tálamo. No obstante, quienes se aparean en el tálamo, ya no se separarán. ¿Mm? Nuevamente viene, viene a confirmar esto que les estaba diciendo recién, ¿no? en este fragmento del Evangelio de Felipe. Fíjense ustedes, estamos hablando del cristianismo más puro, pero es un cristianismo de los tres primeros siglos. Es un cristianismo que no ha sido manoseado, cambiado, transformado, manipulado por instituciones ¿Sí? que sirven a otros intereses y no al avance espiritual. Muy bien, capítulo 94, ¿ya cuánto vamos? ¿De minutos? 36, ah, unos minutitos más. Capítulo 94 del Evangelio de Felipe dice, En este mundo los esclavos trabajan para los libres, en la soberanía de los cielos los libres sirven a los esclavos los hijos de la alcoba nupcial miren qué hermoso ¿cómo les llamó los hijos de la alcoba nupcial aquellos que ya lograron la unidad la verdad que hay un lenguaje poético increíble ¿no? en todas estas palabras los hijos de la alcoba nupcial sirven a los hijos del matrimonio ahí está la diferencia los maestros vienen a servir los seres iluminados no quieren ser servidos ellos están dispuestos a servir claro en este mundo todo es al revés. ¿sí? Aquí los esclavos sirven a los libres, mientras que en otras esferas los libres sirven a los esclavos, o a los hijos del matrimonio, ¿eh? a los hijos de la carne. Y por último, capítulo 95, voy a pasar también al tema nuevo, que es cortito, pero el capítulo 95 de este tema dice, la contemplación de la imaginería es la mayor de las glorias. ¿Sí? Bueno, de la imaginería son las realidades sutiles, son esas verdades, son esas llaves. ¿Mm? Claro, por supuesto hay que activar la percepción espiritual, pero eso es lo que nos va dando a nosotros los éxitos, el despertar y las glorias que requerimos y que necesitamos. ¿Mm? Maravilloso. Bueno, ahora sí, último tema. Va a haber entonces un tercer capítulo, 10, a ver, 11 y 12, sí, va a haber un tercer capítulo, ya más cortito, pero, pero vamos a terminar aquí para que no sea tan largo. Y se trata el noveno tema de la alimentación. En el capítulo 99 es solo un fragmento, muy chiquito, pero que nos tiene que a nosotros volver a replantear y volver a preguntar y volver a cuestionar muchas cosas, de las cuales yo en este momento estoy siendo cimbrado, tengo que serle franco a todos, estoy siendo transformado por, por estas revelaciones. Y dice así en el Evangelio de Felipe, este mundo devora cadáveres todo lo que se come en él, así muere. El verdadero consume al viviente, por eso Nadie nutrido en el viviente morirá. ¿Por qué es realmente revelador y lo ha sido impactante para mí? Porque vamos comprendiendo y vamos entendiendo que el cuerpo o el alimento que le damos al cuerpo realmente no solo no nutre al alma. El alma no necesita de los alimentos del cuerpo, sino que además no nutre el cuerpo, lo envenena, lo mata. Esa es la verdad. El ser humano está hecho porque tiene condiciones divinas para no necesitar nada fuera de él, inclusive el alimento. Porque todo lo que podemos llegar a ingerir genera una dependencia y además estamos comiendo cadáveres. Y así sean vegetales, ¿eh? Claro, no, estamos pidiendo que dejen de comer. Solo que tengan en cuenta que esto es posible. Que a lo largo de la historia hay muchos, muchas personas, en este caso santos, ermitaños, o inclusive personas simples que no revelan esto, pero que lo están viviendo, que han despertado a que esa necesidad es una adicción. Esto está sucediendo en mí, ¿eh? tengo que serle sincero. Y que entonces ya el hambre empieza a ir desapareciendo. Y entonces ya el atractivo y el deseo por la comida también se va atenuando y va desapareciendo. Aún sigo comiendo, aún sigo bebiendo, sí. Pero ya lo estamos haciendo de manera muy diferente. Ojalá lleguemos a este punto, ojalá. Lo que pasa es que no hay que forzarse. Eso es otra de las cosas importantes. Naturalmente tiene que ir dándose, como todas las cosas elevadas. Porque si yo lo hago por ego, porque entonces tengo que dejar de comer, porque entonces así me voy a iluminar, porque entonces así no voy a depender, y entonces me esfuerzo y trabajo para eso, no voy a lograr nada, me voy a morir de hambre, me voy a morir de desnutrición. Eso es algo natural que tiene que ir dándose, porque es todo un proceso de la cual la conciencia es la que va proporcionando todas las transformaciones energéticas y el cuerpo empieza a aceptar y el alma por supuesto empieza a proveer al cuerpo de estos nuevos comandos, de estos nuevos nutrientes y de toda esa no dependencia que a medida que vamos avanzando en el camino nos vamos liberando y ojo, ¿eh? yo he dejado de respirar durante tres horas a través de un ejercicio. Y eso tengo más que comprendido, entendido y vivido de que eso es posible. Vivir sin respirar es posible. Es una cosa, una experiencia increíble. A través del cuerpo se va incorporando algo que no es oxígeno, desde ya, pero es algo que, que te libera del enorme peso y la enorme carga que es la respiración. Yo en ese momento me di cuenta. Luego de tres horas empecé a sentir una condición que posiblemente sea la iluminación, creo que eso lo era, pero no estaba preparado en ese tiempo. Y el miedo me volvió a traer y me volvió a activar el sistema respiratorio. ¿Mm? Esto es una experiencia personal que se las comparto. Podrán algunos no creerme, pero otros que les resuena en su interior saben que esto es posible. Y entonces, desde ya, esta es otra de las pruebas, que el ser humano no necesita nada de afuera. Y qué maravilloso entonces que entendamos que esto es así... Y que a medida que vayamos cultivando nuestra alma y proveyéndolo de toda esa independencia y todo ese desarrollo que necesita, podamos librarnos de todo eso. Y tal vez comer, pero sin deseo y sin necesidad. Y tal vez respirar, inclusive, pero sin deseo y sin necesidad. wow ¡Qué increíble esto! ¿eh? Pero bueno, hasta aquí entonces les dejo votando esta idea este conocimiento transgresor de alguna manera en términos mundanos, no en términos espirituales y no, los veo entonces en un tercer programa para ya finalizar este Evangelio de Felipe gracias a todos ustedes por seguirnos, los quiero mucho en verdad y nos vemos en la próxima